Oh, Miren esta noticia, pero cómo es que es posible, qué tristeza Pero ahora con qué despropósito le van a subir al queso pero, El arequipito, la misma vaina Esa montadera, los lácteos, pura fiesta No, pues Pero para importar bienes de capital, ahí sí hay todas las exenciones del mundo Eso, exenciones del mundo, bien pues, sigan que es gratis Ay, jue madre, este paisito si sí, no es viable no, no, no, no, no, no, no, deslactosaron el país, pues, una macroeconomía por el piso y el queso pera por las nubes, y van detrás del paipa, así que país es sostenible, pero esto hay que denunciarlo, yo no me puedo sentar a gozarme mi quesito pera con mi arequipito porque es que me indigna, ojo con el ataque a los lácteos, ya grabaron el queso pera, Colombia, ¿hasta cuándo nos vas a deslactosar? Hashtag, uno bien cortico no al impuesto al queso, verde Eso, sí me quedó bien, pero otra vez, ¿Cuántos, cuántos caracteres, a ver si me pasé. No me he pasado. Listo, pero me acomodé bien las gafas. sent